Le damos la llévame, bienvenida llévame, llévame, llévame, a nuestra llévame. compañera Marta Mamani. Marta, Marta, buena jornada de martes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, buen día Carlitos, buen día Eva. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia de Lv 7 Espero que todos muy, muy bien. Y como escuchas, sí, te está perfecto. ¿Qué? Así que tenemos que estar bien, bien arriba de energía. Con ¿Sí? calor bien. estamos, Marta. <risa> bueno, pero el calor va pasando, o sea, calor, hay que soportarlo, así que... Cuando tenemos frío, nos sí. quejamos. y si tenemos calor, también nos quejamos. entonces No, no, no tenemos que... yo no me quejo del calor. <risas> me quejo. Bueno, está bien, o sea tenemos que soportar el calor y, y se lo va llevando con buena energía. Me encanta el calor. Y el, ¿ustedes, sabe, ¿Ustedes saben la energía que nos da el sol? O sea, el sol es abundancia, es uh -huh. dinero, es protección, es todo, o sea, nosotros nos ponemos con las manos hacia arriba un ratito en el sol y esa energía que se siente es impresionante, lo van a notar, o sea, la energía que nos carga el sol es buenísimo, así uh -huh. que estamos bien, estamos bien, con calor, nos refrescamos un poquito por dentro, un poquito de agua fresca, de algo natural y vamos zafando, y sí, pero... Hoy nos encontramos con un, algo que por ahí tenemos en casa y no, no le llevamos mucho de la punta y decimos, no, ¿esto para qué sirve? Lo tiro. No, a no es así. Vamos a hablar de las especias de la buena suerte. Por ahí encontramos llanitas de canela y que uh -huh. decimos, no, esto no lo uso, lo tiro, ¿sí? Encontramos clavo de olor, tampoco, no me gusta. Hay mucha gente que por ahí no le gusta el clavo de olor, no le gusta ciertas especies que que no saben lo maravilloso que es, o sea, todo lo que podemos hacer con esto en cuanto a nivel, a, a rituales de armonía, de prosperidad, de fortuna y como veníamos hablando también de las envidias, protegernos de esas envidias que por ahí mucha gente te dice, ay, ¿sabes qué lindo que, que es verte así bien? ¿Sabes esa envidia que te tengo? Pero envidia sana, te digo, nadie te tiene envidia sana o sea, la envidia es envidia, es... Eh, que te lo digan, así de una forma sanamente, no. Eso no existe, o sea, mm. al cuidarse de esas personas que te dicen te envidio sanamente, te envidio tu cuerpo, te envidio, eh, qué sé yo, tu cabello, tu pareja o algo así, mm -hmm. o tu forma de vivir, tu forma de estar, o cómo puedes estar así, sin nada, infeliz. ¿Cómo te claro. puede? Yeah. O sea, yeah. ¿no, ¿no les pasó alguna vez que, que le dicen... Eh, ¿Sabes qué? Te tendido sanamente porque yo no puedo estar así. La envidia sana no existe. La envidia ay, es envidia y es mala. ¡Qué horrible! <risa> ay, qué, horrible. Mala. Qué, horrible ¡Qué horrible! Seguramente, ¿a cuántos de los oyentes le habrán dicho ay te sanamente? Mm. sé es eso, a tu cuerpo. O tu pareja, tu forma de, de llevarse eh, en la casa con tu pareja, con... Así, te lo dicen de frente, uh -huh. como como si fuera algo natural. no, a cuidarse, a cuidarse de esas personas, ¿sí? Correcto. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. A las especies de la buena suerte. Como dijimos, siempre tenemos en nuestro hogar eh, canela, uh -huh. clavo de olor, uh -huh. pimienta. Eh, hablamos el otro día del romero también, que es una hierba, pero también podemos agregarla. Y, y esto nos protege, no saben cuánto, o sea... Y se lo digo por experiencia, en cuanto a lo que yo siempre hablo es la canela, uh -huh. la uso a diario, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver, lo podemos usar como condimento, los podemos usar en, en estos rituales de abundancia, ¿para qué? Para atraer la buena fortuna, la buena suerte, protegernos de las malas energías, de las malas vibras. Hablamos el otro día también del de laurel, ¿cómo protegernos con el laurel? poniendo en la entrada de nuestro hogar una ranita de laurel y que nadie nadie se acerque y nadie toque esto, ¿sí? No tenemos que dejar que nadie toque nuestras cosas en la casa, o sea, ya sea esto o algo más, supongamos, eh, por ahí mucha gente dice y va y te abre la heladera, te abre el y no, no, no, esa, esa gente no tengo que permitir que llegue a mi hogar. O si siga, bueno, tratar de que no sea tan invasivo. ¿Por qué? Porque toda persona viene con ciertas energías. Y, y si esa persona ya va a invadir, no trae buena energía. O sea, atentos a esto. O sea, porque, que alguien viene si alguien ten... viene a mi casa, ¿no? Y me sí, abre el sí, sí. cajón de, de, de, de, del ropero, del mueble. ¿Qué hace ese? Eh? ¿Qué toca? ¿Por qué invade? ¿Qué tocas? Me agarra la botella de sí. mi mejor. Eh, bebida espirituosa y ya se sirve. ¿Qué haces? Yo no te convide Claro, no, no. No, no. O sea, no no tenemos ah. que permitir. ¿Por qué? Porque es gente invasiva y así actúa siempre en la vida. O sea, invadiendo. Y no, es, y no tiene buena vibra, no tiene buena energía. Así sea de nuestra propia familia, porque... Como decimos siempre, o sea, las energías van y vienen, hay positivas y negativas. Y si viene una persona a invadirte tu propio hogar, sí. es porque no viene con un corazón tranquilo, un corazón en, en paz, en armonía. Entonces, eso va a alterar el ambiente de mi hogar. O sea, si yo veo que es alguien así, bueno, disimuladamente trato de zafar o que la próxima no recibirlo directamente. Y bueno, es que lo tomen a mal, porque mucha gente no se anima a decir no. O sea... Mm. Eh, hay que saber decir no, no a las cosas negativas, no a esta invasión de gente tóxica, digamos, que, que llega a nuestro hogar y, y nos quiere tocar todas las cosas. No dejemos que nos Saque toquen la mano, los di, platos, carajo. los cubiertos, sí. eh, por ahí el hecho de lavar los platos. También lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos que dejar que nadie toque esto que es sagrado para nuestra mesa, digamos que es para la familia, que es nuestro, que es de nuestro hogar. O sea, son los utensilios que utilizamos a diario los que convivimos en el hogar. Y por ahí viene una persona extraña y te quiere tocar todo, así, no, no, no. Esto no lo vamos a permitir. Pero bueno, no, no, no nos vayamos de tema. ya vamos a hablar otro día si quieren de todo esto. Hoy estamos hablando de las especias, de la abundancia, de la buena suerte... Y bueno, conocemos el anís estresado, bueno, mucha gente por ahí no lo conoce, pero el anís, anís estresado. O si no se consigue anís estresado, podemos utilizar el otro anís. Por ahí la gente se confunde y me dice, no, pero sabes que no conseguí esto, bueno, lo puedo reemplazar, ¿sí? Okay. Pero si se consigue anís estresado, mejor. ¿Qué sirve? ¿Qué, ¿Para qué sirve esto? ¿Ayuda a eliminar las malas energías, las malas vibras eh, nos evita de esas envidias que recién me decía que, que la gente por ahí nos tiene por cualquier cosa. O sea, nos pueden envidiar por cualquier cosa. O sea, por ahí yo no tengo dinero y digo, ¿pero qué me van a enviar? Me envidian mi forma de vivir, mi familia todo. Todo eso. O sea, es motivo para la envidia de la gente mala. sí eh, Bueno, hablábamos del anillo estresado. Esto atrae la buena energía. ¿Y cómo lo puedo usar? Atrae el amor también. ¿Apá? Ah, ¿Apá? Atrae el amor. Cuidado. ¿Sí? Usted que... Eh, sí, sí. Atrae el amor. Eh, ¿Cómo se hace? Se puede hacer? Se mezcla con miel y con romero. O sea, el romero es muy bueno también para el amor. Hablábamos el otro día de otras propiedades del romero, pero esto, con esto vamos a hacer un baño especial. Digamos, un baño de protección y que atrae la fortuna, el amor, todo esto. Vamos a poner anís estresado... Vamos a poner siete anís, le vamos a poner un gajito de romero y miel. A esto, o sea, yo llevo a hervir, digamos, el anís estrellado, el romero, y cuando ya lo esté por sacar, eh, le agrego un poquito de miel. Con eso me baño habitualmente, y ¿qué voy a hacer después? Desde la nuca hacia abajo, bo, me, voy un, me doy un baño con este esta preparado para la energía, ¿sí? Para atraer la buena vibra, el amor, la abundancia, la fortuna, todo esto. Pasemos Marta, por favor, pasame un segundito la lista de qué eran los ingredientes de las especias, ¿me dijiste? ¿Anís estresado? Sí, para qué anoto, anís estresado. ¿Qué más? Estrellado, no estresado. ¿Es un anís estresado? ¿A estresado? ¿Anís estresado? Ah, Dios santo, dije... ¿Estás está jodido, estrellado. Sanís? Tuvo un anís? fallido hermoso. ¿Estás jodido, Sanís? El anís estresado, eh, no el estrellado. ¿Qué más? No, no, no. Si usted se pone ese anís, bueno, no sé cómo va a quedar. Pero sí. no. Anís, no. Estrellado, anís estrellado, pará, estrellado. anís estrellado. Sí. ¿Qué más? ¿Romero? Romero. Sí. Romero fresco, ¿puede ser sí. fresco o puede ser seco? ¿sí? Bien, ver, ya estoy la sí, a esto le voy a agregar un poquito de miel. Miel también. ¿Sí? sí ¿Esto en un recipiente? Pongo, claro, o sea, okay. primero hago hervir eh, lo que sería el anís sí. y, y el romero. Y luego, cuando yo lo voy a sacar, le agrego un poquito de miel. Con esto me voy a dar un baño habitual, o sea, el baño con el jabón, con, con todo lo, lo que yo me baño habitualmente. Sí. Y luego, desde la nuca, o sea, cuando se tiga, aclaramos, ¿no? Claro. <risa> eh, desde la nuca hacia abajo, sacando, sacando toda la mala vibra y... que caiga con todo el piso, ¿sí? Y saque, saque todo lo malo. Y después voy a limpiar bien ahí donde cae toda esa agua. ¿Por qué? Porque cae esa mala energía. sí mm -hmm, y Voy claro. a llamar y siempre visualizando lo que yo quiero. Si necesito eh, dinero, trabajo, si me va mal en el amor, eh, armonía con la pareja. O pensando quizás en esa persona que yo quiero conseguir y por ahí no, no me da mucha bolilla. Entonces, no. bueno... También, puedo esto es muy bueno para el amor, para la fortuna, como dijimos, para todos, ¿sí? Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. Ya anoté todo ah, ya. No. Sí, de la nuca hacia abajo, una vez que cae todo el piso, lo sacamos eso porque tiene toda energía negativa sí. afuera. Sí, sí. Y tengo que ¿Tú? visualizar en mi mente esa persona. Brad Pitt, no, Brad Pitt, no, no, no, Brad Pitt. No. no solamente la persona, Carlitos. Ah, perdón. <ríe> Me parece sí. que usted... No, no todo lo que lo bueno si necesito, que queremos que claro. llegue Lo bueno estoy diciendo Todo lo que claro. necesito, todo todo lo que yo quiero conseguir Si es Bien. trabajo, dinero, armonía eh, Lo que yo quiera Bueno, también Salve. puede ser esa persona Pero en el caso suyo no, no, no le aconsejaría que Bueno, lo dejamos ¿Cómo? ahí <risa> Lo dejamos ahí Después... Ya probaste el chiquito Ahora probar el grandote No, che, basta Esto me, me gasta bueno, bien. Energía positiva. Bueno, tranquilo, tranquilo. Sí. Algo que hablamos habitualmente que es la receta mágica, es la canela. ¿Qué hace la canela? Atrae la buena energía, el dinero, saca las envidias, protege del mal de ojo. ¿Sabes lo que es el mal de ojo? Justamente es lo que estábamos hablando. O sea, el mal que me llega, pero es cuando la persona me ve o me uh -huh. quiere ver. Por ahí una persona me ve y dice: Uy, oh, ¿cómo puede ser que está o esté este mejor que yo? Pero, o sea, lo, lo piensa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y lo dice, y eso, toda esa energía negativa que esa no, persona pensó qué o sintió, me llega, me llega. Y por ahí se producen grandes enfermedades a causa de eso. Mm. Eh, quizás eh, me pasó. Hace, hace muy poco me pasó de ver una ¿En persona. ¿En serio? ¿Qué te hizo que, mal de ojos? Eh, no, no, no, no. De que estaba yo de un tiempo la vi muy bien una persona muy linda muy una un familiar sería sí. y, y después con tiempo volver a verla y estar ya es una señora mayor uh -huh. pero no con una edad para estar así como está y verla con bastón con cosas así y bueno. No es algo natural, o sea, que yo de un día para el otro me enferme y me caiga todo encima. O sea, hay que estar atentos a eso. Y como te lo dije a eso, se lo digo a, a toda la audiencia del EB7. Bien. Por ahí mucha gente dice, no, pero yo no creo en las brujerías, yo no creo en eso del mal, yo no creo... Yo les digo que sí, que el mal existe. Así sí. como existe el bien, existe el mal. Por ahí son pocas, o sea roguemos a Dios que sean menos las, las personas esas malas, pero todo eso me llega, esas energías que, que me envían me llegan, y a veces es cuestión económica, a veces es cuestión de envías, por cualquier cosa, o sea, yo no puedo tener nada en el bolsillo, pero si soy una persona buena, si tengo mis hijos buenos, si tengo esto, si tengo lo otro... Eh, que no, ojalá que no sea algo económico, lo mismo, o sea, las otras personas me envían, me llega todo eso, eso produce grandes enfermedades, produce, qué sé yo, hasta, se puede llegar hasta la muerte a causa de todo esto de esas energías negativas, porque qué? Porque yo voy absorbiendo de un lado u otro otro, y me empiezo a enfermar, ¿sí? Hay que estar atento, tanto a lo emocional, de uno mismo Como a esto malo que la gente mala nos tira sí, sí. Muy atentos a esto sí. Bueno, seguimos eh, Bueno, hablábamos de esto de, de la canela ¿sí? Lo que yo les dije Que previene el mal de ojo ¿Cómo voy a hacer? Para protegerme en el hogar Voy a colocar tres ramitas de canela Atarlas con una cinta anote, anote bien Tres ramitas de canela Atarlas con una cinta roja Con siete nudos Sí, Yo voy a hacer, hago uno y después hago seis más Generalmente uno hace el primer nudito ese Porque a veces nos equivocamos Si hacemos ese que hicimos primero y hacemos siete más No, no, no Hago el primero como el lazo, el primer lazo Y después hago seis más Y ahí se producen los siete nudos Sí, Tres ramitas de canela, atarlas con una cinta roja con siete nudos Ponerlas detrás de la puerta, pero siempre va primero mi energía, mis manos. Mis manos tienen el, energía, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir una oración en lo que yo crea, ya sea de una religión o una, una oración al universo, decir, en este hogar no va a entrar nada malo, no permito que nada, nada malo invada mi hogar, ¿sí? Y lo voy a poner atrás de la puerta. Con toda mi energía positiva y pensando y decretando que nada malo va a entrar. Y que toda persona negativa que quiera hacerme daño, que vuelva a su lugar de origen. Si todo el daño que me quieran tirar, que vuelva a su lugar de origen. Sin decir nombre, apellido, nada de eso. ¿sí? Yo simplemente digo que vuelva a su lugar de origen y eso se encargará de volver a de donde vino, ¿sí? Eh, y por último, bueno, el clavo de olor. El clavo de olor es magnífico, atrae sí. la fortuna, atrae también energía positiva, saca lo malo. Lo puedo usar, eh, puedo hacer un amuleto colocando, anote bien, sí. siete clavos de olor en una bolsita dorada o plateada. Siete granitos de arroz también. Una pizza de azafrán o canela. Si no consigo azafrán, lo reemplazo por canela. Y esto que hago, lo voy a llevar en la cartera, todos los días, por un lapso de un tiempo, eh, lo voy cambiando. Cuando ya siento que no tiene fragancia, ¿sí? vuelo la bolsita y si no tiene esa fragancia, lo cambio, lo descarto. Bien. Y eh, voy renovando esos amuletos para la, la buena suerte. Perfecto. Y por último, el baño del dinero con la canela. O sea, es magnífico. Aparte ustedes no saben la energía que se siente cuando uno hace el baño de canela, canela con molida, o sea, la canela común, la, la más económica, porque por ahí la canela en rama es lo puedo hacer y es exactamente igual, porque mucha gente me dijo, "No, pero la canela en rama sale mucho, o sea, no no no me alcanza por ahí para comprar." Entonces, ¿qué hago? Canela molida, ¿sí? Me voy a bañar tranquilamente, normalmente y Coloco eh, un poquito de agua tibia con canela. Y le puedo agregar, si necesito más abundancia todavía, azúcar o miel. Y con esto me doy un baño desde la nuca hacia abajo también. Bien. Sacando primero todo lo malo y recibiendo energías positivas y mucha, mucha abundancia. ¿Sí? Marta. Chamando todo eso. Sí, sí. No, digo que estos consejos son la verdad maravillosos. Eh, pero son las once y 37 y nos apuran Ay, el. Cortecito. Yo me había eh, Perdón, Martín, perdón. Había no pasa nada. Eh, Marta, en sí. redes sociales ahora te encontramos en tu nueva página de Facebook que es Buenas Energías con Marta Mamani, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pasa mi agradecimiento tan especial también para Martín. Sabes que me tiene una paciencia única, así que. Espero que Martín y haya usted, tomado nota todo de todo. Gracias, sí. gracias, Martita, como siempre. Muchas gracias. gracias un, un excelente día a toda la unidad de LB7.